en la carretera Francisco Correa En el año de 1983 mis padres decidieron bautizarme en la fe católica. Ramón, el mejor amigo de mi padre, fue el elegido para ser mi padrino. Al concluir la ceremonia religiosa, mi padre y mi padrino se fueron a festejar. Ambos amantes del alcohol y de la velocidad salieron en el auto de papá a comprar cerveza. No volvieron en todo el día. Mi padre lo hacía cada fin de semana, al menos hasta ese día así lo había hecho, pues cerca de la medianoche mi madre recibió una llamada. Conocer los destrozados cuerpos de mi padre y mi padrino fue un golpe duro para ella, pues hoy, 36 años después, aún sueña el cuerpo de papá. Su cabeza jamás la encontraron, por eso solo sueña su cuerpo. Yo no recuerdo a mi padre ni a mi padrino, tenía un año cuando eso sucedió. Solo he visto a mi padre en fotografías y de mi padrino conozco su nombre, y eso para mí es suficiente para extrañarlos. Fueron buenos hombres, con defectos, como todos, pero buenos a final de cuentas. Siempre ayudaban a quien lo necesitara. Hace un par de semanas decidí recorrer la carretera donde sufrieron el accidente. Es impresionante la cantidad de cruces que hay en un tramo de dos kilómetros. Hay por lo menos 40 en ambos lados de la carretera. Me bajé del auto para ver si alguna de tantas eran de mi padre o de mi padrino, pero en ninguna de ellas estaban sus nombres. En la cajuela del carro llevaba dos cruces y algunas veladoras. Una cruz para mi padre y otra para mi padrino, cada una con su nombre. Cuando regresé al auto por las cosas me llevé una desagradable sorpresa. El auto no encendía. Aparentemente todo estaba bien, simplemente no encendía. Estuve ahí varado por más de tres horas. Me dio tiempo de poner las cruces y encender las veladoras. A lo lejos vi las luces de un auto que se acercaba. Sentí un alivio inmenso, pues el sol ya se estaba ocultando y estaba solo, en medio de la nada. Del auto bajó un hombre vestido elegantemente y dejó las luces encendidas para iluminar el camino. «Veo que necesitas ayuda», dijo aquel hombre. «Mi auto no enciende. Llevo aquí horas», respondí. «¿Cuál es tu nombre? ¿A dónde vas?» «Arturo, señor. Vine aquí a poner una cruz y veladoras a mi padre y a mi padrino. En el 83 sufrieron un accidente y ambos murieron. Fue el día de mi bautizo». Mi mejor amigo está en el auto, respondió. Desde hace 36 años circulamos por aquí, ayudando a quien lo necesite, y aún así no habíamos encontrado ayuda en nuestro camino. Veo que eres un hombre de bien, y eso me da gusto. Mi mejor amigo está en el auto, pero no es bueno que lo veas. Mi nombre es Ramón, y mi mejor amigo es tu padre. Cerró mis ojos con la palma de sus manos y susurrando el oído me dijo, Gracias. Lentamente abrí los ojos. Ya no estaban ahí, ni el hombre ni el auto. Lo único que había era un hermoso olor a flores y un camino de pétalos de rosa negra. Con las piernas temblando y el corazón palpitando rápidamente seguí el camino. Llegué hasta un montón de rocas y hierba seca. Entre todas las rocas pude observar algo que no era propio del lugar, algo escalofriante, pero que al tenerlo en mis manos me llenó de paz. Era un cráneo. Ahora entiendo que mi padre y mi padrino necesitaban luz en su camino hacia el Creador, quizás sea por la forma en que murieron. Con sus cruces y sus veladoras en la carretera les di esa luz, y ellos me llevaron a encontrar el cráneo de mi padre, cráneo que ahora conservo con amor, pues tenerlo conmigo es como estar de nuevo a su lado. Esta historia nos pasó hace mucho tiempo. En ese entonces, nuestra familia radicaba en Monterrey y nos gustaba ir mucho a la pesca a Tamaulipas. En esta ocasión, algo fue muy distinto, muy diferente. Algo extraño sucedió en el camino. En este viaje, habíamos invitado a mis hermanos. Sin embargo, extrañamente, nosotros nos cancelaron. Ahora solo iríamos mi esposo, mi hija y yo. No lo tomamos como algo muy raro, pero continuamos con nuestros planes, pues ya habíamos hecho este recorrido antes. Verán, a nosotros nos gusta viajar de madrugada, pues nos da cierta tranquilidad, menos tráfico, menos accidentes. Y sí... Puede que sea tenebrosa, pero nunca nos había pasado algo así. Al final, el último día, sería mi esposo, mi hija y yo, los que íbamos a Soto la Marina. Y tomamos la carretera empezando. Ya cuando cruzamos la frontera del estado, cuando estábamos en Tamaulipas, la carretera parecía ponerse más solitaria aún. Poco carro pasando, poco coche, pero aún así todo parecía normal. Continuamos hasta llegar a una intersección, a una Y. La carretera se dividía en dos. Los dos llevaban a Soto la Marina, pero una decía Soto la Marina Vía Corta. Una carretera que jamás habíamos tomado antes, pero... Tal vez el sentido de aventura nos ganó en ese momento, tal vez las ganas de conocer a lo nuevo. Sin embargo, lamentamos esa decisión mucho después. Esta carretera, a diferencia de la anterior, parecía estar mucho más solitaria, muy vacía. Aún no recuerdo si vi otro carro pasar al lado o en contra de nosotros. Prácticamente éramos los únicos en ella. Solamente podía ver por las ventanas carretera y poco de bosquejo. Pero poco a poco vi algo muy extraño. Algo increíble todavía. De pronto vi una pequeña lechuza al lado de la carretera. Que al pegarle las luces de la combi salió volando. Luego al paso vi otra. Y luego otra y luego dos más y luego un par de ellas y luego diferentes de color de tamaño parecía muy extraño ver tantas lechuzas juntas en un pedazo de terreno y tan extendido sin embargo no, no le puse mucha atención me causaba un poco de miedo porque yo le tengo mucho miedo a estas cosas pero mi esposo continuó con el camino yo llegué a pensar que las lechuzas se nos quedaban viendo, que nos dejaban su mirada puesta. Sin embargo, no puedo asegurarles eso. Lo que sí fue lo que pasó después. Fue algo escalofriante y muy difícil de explicar. Pasó un rato con las lechuzas a los lados hasta que muy enfrente de nosotros vimos un bulto algo que se movía muy grande en medio de la carretera. Ya con esto es escalofriante, pero esto se pone peor porque entre más nos acercamos, el bulto empieza a tomar forma. Una forma como de humano, pero extraña. En cuclillas, sentado ahí, haciendo algo en el piso de la carretera. No sé ustedes, pero ver un bulto y luego un, una figura... Humanoide en medio de la carretera me causa mucho mucho temor. Mi esposo no se detuvo por nada y levantó las luces largas para tratar de ahuyentar esta cosa. Sin embargo, no nos pone atención y entre más nos acercábamos más extraño era todo aún. Pues parecía una lechuza gigante. Su piel era muy extraña, como de un color amarillo, pero un color amarillo viejo como mostaza, como si fuera pelaje. Cuando mi esposo estuvo cerca, la cosa esta por fin volteó, vio las luces largas y por fin se dio la vuelta. Volteó a su izquierda. Estoy seguro que nos vio porque trató de elevar el vuelo. Dos grandes alas salieron. Sin embargo, mi esposo venía a una gran velocidad, golpeando a esta criatura. Era tan grande que la camioneta, la combi se movió de lado a lado y sus alas cubrían lo largo de ella. No se detuvo mi esposo y qué bueno que no se detuvo. Continuó a gran velocidad hasta llegar a la siguiente gasolinera. Cuando por fin llegamos a Soto La Marina, mi esposo se bajó al baño rápidamente. Yo me bajé para ver si había algún tipo de daño sangre o algo de este animal que habíamos golpeado. Sin embargo. Nada. Absolutamente nada. Le pregunté a mi esposo que qué había sido eso. Y. él solo me respondió. No lo sé. Solo recuerdo que se santiguó. y continuamos nuestro camino. Ya en Soto de la Marina no tuvimos ningún problema. Pero. Regresar a Monterrey, que de vuelta regresamos por la madrugada, claro, por la otra carretera, nos tomó por sorpresa que yo escuchaba un silbido, muy claro y muy cerca, pero no veía quién era. Lo escuchaba muy claro y constantemente, pero no le tomé atención porque yo sé que me asusto fácilmente y no quería sugestionarme más. Las próximas semanas se pusieron aún más extrañas, pues... Varias lechuzas iban a mi casa y se ponían ahí, todos los días iba una a otra, pensé que tal vez se querían vengar de lo que había pasado, sin embargo no, no le puse más atención y eso se fue disipando con el tiempo.